Aún sigo cantando, era uno de los temas más conocidos de los Enanitos Verdes y tenía mucho que ver con el, la afinidad futbolística de el marciano cantero con el Atlético Argentino. Es mucho, es más, muchos por ese título no conocen el tema, sino por la frase de cuando él iba a la cancha junto a, a su padre, a su viejo, a ver aquel Atlético. Bueno, hace unos años di una entrevista en la cancha del Atlético Argentino donde se le hizo un reconocimiento. Allí junto a la gente de prensa de la institución Contó justamente parte de, de la historia de, de cómo por esa afinidad con su papá Él se hace también hincha de, del Atlético Argentino Y Fernando Montaña, colega, músico este, También eh, nos, nos daba la referencia de cómo a él le gustaba ir a la cantina del club Porque era fanático del semuchito de jamón y queso que había en, en, en la cantina Entonces él también eh, para el Atlético Argentino era... El sanguchito de jamón y queso de la cantina ahí en, la, en la avenida Mitre Exactamente, Mariela. en la avenida Mitre, allí en la cancha del de boli Qué Recién lindo a los poder, hinchas. poder eh, traer esos recuerdos, ¿no? De esas cosas pequeñas de la vida Que, no, esos lugares que, te que dejan... por ahí pasan desapercibidas Pero que es muy lindo hoy en su despedida poder contarlo Exactamente, un, un gusto, un olor un, Esas cosas, un sanguchito, como decían Son las que te llevan o, o te hacen eh, recordar esa infancia en, eh, en esos lugares Como en este caso la cancha del Atlético Argentino. Los recuerdos que te marcan de por vida. Exactamente, y que él los este, mencionaba. Vamos a compartir justamente cómo él decía que se había hecho hincha del Atlético Argentino, obviamente por la afinidad de su padre dirigente de, del club y que estuvo muchísimo tiempo en la institución. Así hablaba el Marciano Cantero dentro de la cancha del boli de su querido Atlético Argentino. En ese momento yo creo que lo veía mi papá muy apasionado siempre por el fútbol y yo de alguna manera iba donde él iba, viste, o sea, entonces, obviamente, de hecho en mi vida en general no he sido tan futbolero, no es que ahora, viste, sigo con pasión, de hecho donde vivo no hay equipo de fútbol, en Hermosillo no hay equipo de fútbol, hay equipo de béisbol. Entonces, de alguna manera esa pasión, ese sentimiento que le ponía mi papá al fútbol, yo creo que... En un punto de tiempo después lo apliqué yo hacia con la música. Pero quiero decir, todo lo que yo viví con mi papá, con el fútbol, también a mí me encantó. Y fue, digo, me acuerdo de verdad, se lo decía a Fred, yo era jugando aquí que Lucer y hacía magia. A ver, voy a tratar de explicarte una idea simple y corta. Una vez mi psicólogo me dijo, si un actor está representando un papel, un personaje, y vos te lo crees que el tipo es un el personaje que está representando, ya está. Ese es el acto artístico. Y de alguna manera que Lucero cuando jugaba, que me acuerdo que hacía jugadas maravillosas, es el mismo tipo de magia del actor que te logra hacer creerlo, ¿me entendés? Y es lo mismo que después yo aprendí a tratar de hacer cantando, de, de hacer que la gente crea lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es un poco, son esos pantallazos de magia o de que hay algo más allá de lo que uno cree, ¿viste? y que te da una felicidad inexplicable verlo. Entonces eso es lo que me acuerdo de venir al fútbol, de venir a esta cancha.